Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video. Eh, antes de empezarles a hablar de lo que trata este video, quiero mostrarles un poco el avance que llevo en el evento de Carnavola. Así que vamos para allá. Eh, a casi unas 40 horas de que termine ya el evento, eh, actualmente tengo pues, dos máscaras de Brasil, eh, una de Alemania, cuatro de España y 21 de resto del mundo que espero y las puedo usar. Eh, aquí, como podrán ver en el, en el desfile, eh, en el camino de Brasil. Eh, pues he podido eh, reclamar al jugador Gerson Y al jugador Jorge Y en el camino de... Este es Alemania Sí, en el de Alemania eh, pues Únicamente llegué a reclamar al jugador John Y ya no quise seguir ese camino Mejor preferirme por el España Porque pues quiero reclamar a, a Fernando El Niño Torres Y pues una vez que lo reclame Ya voy a poder usar este, las fichas en el, en el camino del resto del mundo Y pues con suerte traerme 90 refuerzos de habilidad 90.000 puntos de experiencia y 450.000 monedas. Tanto en la casilla 1 como en la 2. Y pues en cada una pues a ver si tengo suerte de, de poder meter a, a un jugador. Bien, ahora de lo que trata el video. Eh, voy a hablarles de esta información que se ha filtrado. Y pues también quiero agradecer ahí al, a un amigo que se llama Sebas eh, que está en el grupo de, de Facebook. Por cierto, si no están en el grupo de Facebook, únanse el grupo es FIFA 18 MOBA México eh, donde les preguntaba pues si tienen algo en mente para, pues, para hacer un video ¿no? entonces él me hizo el favor de, de pasarme esta captura está en inglés pero pues, ahorita con la, con la magia de, de la edición la pasamos a español ¿no? ahí está listo esta información fue puesta en la página de Reddit aquí usualmente otros jugadores y en ocasiones los desarrolladores ponen noticias o avances de lo que se vendrá en el juego eh, la información filtrada la que no es de los desarrolladores pues no siempre es 100% acertada Aunque hasta el momento sí han tenido uno que otro acierto pero pues no es, no, es, no es muy confiable Bueno, eh, aquí la primera noticia nos dice de que el juego va a estar en mantenimiento el día domingo 20 de febrero a partir de las 23 horas eso es el, en tiempo universal coordinado sus eh, siglas en inglés de, de UTC así que pues revisen su, su zona para que calculen y ajusten esta hora eh, en mi caso es Baja California así que pues aquí serían a las 3 de la tarde y pues nada más nos dice que el mantenimiento será de aproximadamente una hora así que pues ya saben si en cierta hora no pueden acceder al juego, pues esto va a ser porque estarán dándole mantenimiento así de que no para que no se pongan ahí todos, todos crazy, ya sea tuiteando o en el Facebook De que, pues de que el juego está, está caído, ¿no? El otro punto es el evento SBC Que por sus siglas en inglés es Squad Building Challenge eh, Traducido más o menos sería Desafío de creación de plantillas Este evento ya está disponible desde hace tiempo en el juego de consola Y pues la verdad que yo le traigo muchas ganas de que ya lo pongan en el, en el juego móvil Este evento trata de que debes de igualar o superar una plantilla con ciertos requisitos que te ponen aquí les pongo un ejemplo del juego de consola en donde ponen el reto de hacer una plantilla que debe ser de una media mínima de 83 y tener una química de 30 entonces una vez que cumples con los requisitos pues ya completado el reto y pues obtienes una recompensa que es un sobre así es como funciona en el juego de consola lo que se rumora es que este mismo evento va a estar disponible en el juego móvil nos pondrán a prueba para crear una plantilla que reúna ciertos requisitos y ya que la hagamos vamos a poder obtener recompensas, eh, no sé si vayan a ser monedas que nos den, eh, experiencia, refuerzo de, de habilidad o incluso hasta, no sé, jugadores. Lo que también he visto que se está filtrando de este evento es que los jugadores que usemos para completar el reto, o sea para, para hacer la, la plantilla, una vez que los pongamos eh, los vamos a perder. Lo que también he visto que se ha filtrado este evento, es de que los jugadores que usemos para completar eh, esa plantilla eh, Una vez que los pongamos en la plantilla y completemos el, el, el desafío Los vamos a perder, o sea, ya no los vamos a tener más como jugadores de reserva Y esto a mí la verdad pues me late porque a veces llegamos a tener jugadores de reserva pues varios de esos de los que pues obtenemos en los sobres de ojear o en los de héroes de equipo y otros más Y pues de tener este evento, esos jugadores podríamos aprovecharlos para tener alguna recompensa En vez de pues de ahí nada más de estarlos dando como, como experiencia ¿no? Que en algunos casos la experiencia por esos jugadores pues es muy poquita Pues entonces creo yo que de esta forma si se viene este evento pues podemos sacarle más provecho a nuestros jugadores de reserva ¿no? Otro punto que también se filtró fueron las recompensas del calendario de febrero Aquí en esta captura les pongo a la izquierda las recompensas que según iban a salir cada día Y a la derecha está la recompensa real que nos fue dada ¿no? durante cada día Y pues como ven de momento no han coincidido exactamente en los días Pero sí han sido las recompensas que hemos estado recibiendo De hecho en algunos días sí coincide exactamente la recompensa con el día como en el caso del día 3, el día 15 y el día 16 eh, Hoy sábado nos, nos tocaron 150 puntos del equipo de la semana Y pues se había filtrado de que esos puntos nos, nos los iban a dar hasta el día 24 O sea, no coincide exactamente con el día pero sí ha sido una de las recompensas que se filtró y pues ya se nos fue dada, ¿no? Otra información que se está filtrando es de que va a haber cambios en los liga contra liga. Eh, al parecer va a haber un nuevo sistema para hacer los emparejamientos. Eh, tengo un entendido que actualmente para hacer un liga contra liga y te emparejen, eh, lo hacen de acuerdo al, al, al GRL de los miembros que están participando eh, eh, en la liga ya ven que ahí tienen la, la opción de pues de agregar o de quitar a ciertos miembros ya hacer ligas contra liga ya sea de 6 contra 6, 8 contra 8, 10 contra 10 entonces la suma de esos 6, 8 o 10 jugadores suman el, el, el GRL y buscan otra liga con la misma cantidad de jugadores que tengan un GRL parecido así es como yo tengo entendido que actualmente funciona por lo que pues aquellos que acostumbrábamos a bajar nuestro nuestro GRL eh, antes de buscar un, un liga contra liga pues ya muy probablemente eso ya no nos vaya a funcionar eh. no dicen qué cambios se van a hacer pero pues hablan de algunos cambios que van a realizar para hacer los, los emparejamientos de liga contra liga ¿no? ya por último se está filtrando otro evento y es el evento de la liga de MLS la liga esta americana eh, de Estados Unidos eh, probablemente sea algo parecido al, al evento de encuentros Ya que nos dice que elijamos a un ganador de cada juego para obtener recompensas exclusivas Y por otra parte nos dice que elijamos al ganador del juego inicial de temporada para también obtener recompensas Igual este evento pues no, no se sabe si realmente vaya, vaya o no a salir Ya que recuerden todo esto no está asegurado así que pues quién sabe si se venga o no este evento ¿no? Se había filtrado otra información de que según el día viernes 16 de febrero iba a salir el, el evento lunar por el año nuevo chino. Pero pues ahora sí que como los chinitos nomás, nomás nos quedamos milando porque nomás no salió nada. Ayer mismo por, por Twitter la, la cuenta de Foothead twitteó que este evento estará durante la próxima semana. Que no iba a salir ni el día viernes ni el fin de semana. Que siguiéramos aprovechando el, el evento de carnavola. Y pues la verdad personalmente creo que fue muy acertado por parte de los desarrolladores De no haberlo sacado exactamente en el día que, que fue el, el, el año nuevo chino porque, porque los que estamos haciendo el evento de carnaval Pues estamos dejando toda la estamina para conseguir la mayor cantidad de confeti que se pueda Para tratar de llegar lo más lejos que se pueda pues en los desfiles no Ya ven que en la tienda cambias confetis por, ya sea por máscaras o inclusive por sobre con jugadores. Y pues yo como quiero llegar hasta hasta ese niño Torres. Yo estoy dejando toda la estamina en, en los juegos de habilidad para conseguir confeti. Y estarlas cambiando por las máscaras de España. Bueno hasta aquí el video. Espero que les haya gustado y más que nada que les sirva. Suscríbanse al canal si no lo han hecho. Dejen su like pues que no, que no les cuesta nada. Y díganme en los comentarios sobre qué les gustaría que les hablara en los próximos videos. No sé si tengan algo ahí, alguna duda o algún evento que no entiendan. Yo con gusto ahí trataré de, de explicárselo lo, lo mejor que pueda. Así que, nos vemos.